Entonces, volvamos acá. Sí. Tenemos que estos son los, los, los actores del mercado. Tenemos entonces el inversionista, que puede ser inversionista y trader a la vez. Está el trader y están los brokers. Aquí pueden haber eh, las personas que gestionan el capital. Pueden ser fondos de inversión, pueden ser empresas, pueden ser instituciones, pueden ser cualquier elemento. Aquí ¿no? lo estamos colocando como persona. Y tenemos al broker acá. Ahora, importante, ¿este broker cómo puede ser? Este broker puede ser lo que se llama en el mercado un market maker, un hacedor de mercados. No es ni malo ni bueno. El tema con el market maker es que tu contraparte en el mercado es el broker. Es decir, cuando tú compras y vendes, cuando tú compras, quien te está vendiendo es el broker. Cuando tú vendes, quien te está comprando es el broker. Entonces, esa no es una relación muy sana, porque él tiene poder sobre la plataforma porque él maneja la tecnología, porque él maneja tu dinero, porque sí. tú depositas tu dinero en ese broker. Y hay un una enorme nivel de manipulación del precio. Aquí surge un concepto que se llama dentro del mercado, slip page, S-L-I-P, page, pegado, slip page. El slip page es un deslizamiento del precio. Es decir, tú colocaste una compra a 100 y él te la toma a 105, porque no le convenía. Que sus cuentas, sus cuentas no dan para él venderte ese precio. Entonces, como a él no le conviene tal, tú cierras una operación en. en, en, en era la compra y llegaste a 120 y dices, ciérramela en 120 porque le voy a ganar 15. Y viene el chiste, la cierra en, en 118. Te quitados de lo quita que te iba a ganar. Deslizó el precio. Deslizó el precio. Y son. Tú ves, hay gente que dice, no, pero bueno, el deslizamiento es chiquitico. O sea, eh, son 10 céntimos, son 20 céntimos. Sí, mi amigo, pero es que 20 céntimos sumados a, a, a 100 mil clientes, pregúntate cuánto, cuánto está haciendo ese deslizamiento de precio. ¿okay? Y ahora, esa cantidad de dinero, cuando tú la sacas porcentualmente, ¿cuánto se convierte en porcentaje eso de tu dinero? ¿En el 5%, en el 7%, en el 8% que estás perdiendo? ¿no? Entonces, el Market Maker eh, también hubo una, creo que fue por los años 87, en los, pongámoslo en los, en los 80. Una de las cosas por las que empiezan a desaparecer los market makers es porque en los adebacles del mercado hubo un momento en que los mercados se vinieron a pique y los market makers no compraron para mantener el equilibrio del mercado. Dejaron que se fuera a pique porque no les convenía. Cualquier cantidad de gente perdió dinero, se fue a la ruina, quebró, porque estos tipos no hicieron su trabajo. Entonces, después de ahí en adelante, los regularon en Estados Unidos, los regularon y le dijeron, señores, tienes la obligación de comprar. O sea, si no lo haces, vas preso. Tienes la obligación de mantener el equilibrio del mercado. Si no lo mantienes y vuelves a hacer lo mismo que hiciste y dejas que el mercado se caiga, se, se desplome, usted, mi amigo, usted va preso. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Surgen otras otra, otra, otra, otra filosofías, otra herramienta, y entonces surgen los proveedores de liquidez, lo, la la La ICN la entonces ya es un broker ICN. Es un broker donde el broker solamente cobra su comisión por conectarte con alguien en el mercado. ¿Sí? Está el STP antes. El STP cobra comisión por conectarte con su proveedor de liquidez. Ese broker no es el que maneja el dinero. Él le sirve como intermediario, sirve, sirve como intermediario entre un proveedor de liquidez o dos proveedores de liquidez que ya él tiene definidos, que son los únicos con los que él trabaja. Ah, mira, él trabaja con Berkeley trabaja con BOFA y trabaja con otro banco nada más. Él trabaja con esos tres bancos. Y ese, ese, te va a buscar, ese broker STP te va a buscar la mejor tarifa en uno, de esos tres, en uno de esos tres proveedores de liquidez. Él busca allí y busca también la mejor tarifa para ti y la que más comisión le deje a él. El que le venda más barato a él, porque el, el, el proveedor de liquidez le está vendiendo a él y el broker te va a buscar lo mejor beneficioso para él y para ti, pero va a buscar un intermedio, pero tú no vas contra el broker, tú vas contra el proveedor de liquidez y él está como intermediario. El ICN y el, direct, el DMA que es Direct Market Access, de acceso directo a mercado, es lo más limpio que hay. ¿Por qué? Porque el broker no se entera ni con quién estás haciendo la operación, él coloca la operación en la bolsa, en la bolsa electrónica, otro la toma, otro la agarra, otro compra, otro vende, para él es transparente. A él lo único que le importa es, más bien, a este tipo de broker no le conviene que tú pierdas dinero. A este tipo de broker aquí, perdón, está yo marcando la pantalla como si tú me estás viendo. Es con el asunto. A este tipo de broker que está aquí, el IC, el IC y el DMA, no le conviene realmente que tú pierdas. Porque si tú pierdes todo tu dinero, tú dejas de pagar comisiones y ya no estás operando. A este tipo de broker le interesa que tú estés operando todo el tiempo, que estés montando operaciones a cada ratico. Le interesa que mientras, si estás ganando, perfecto, porque a mí no, no te estás ganando mi dinero, le estás ganando a otro. O sea, eso no es problema mío. Pero cada vez que tú montas la operación, yo sí estoy ganando. Cada operación que tú montas, yo, tú me, yo broker estoy ganando dinero porque estoy cobrando mi spread o mi comisión. Y aquí vienen dos términos más, el sprint Hay dos formas en que el broker gana dinero. El spread es el diferencial en el precio. Si el precio está a 80 yo bro, y tú vas a comprar, yo broker, por decir algo, te lo vendo a 75. Para yo, yo ganarme de automático, cuando tú entras al mercado entras perdiendo 5, porque esos son los 5 que yo me gano como broker. Esa es una forma de ganar del broker. El spread financiero en cada instrumento. Generalmente, mientras más líquido, mientras más volumen, mientras más dinero está más manejando ese instrumento, ese, ese instrumento la, la, el sprint se hace más cerrado, depende del broker, el sprint es más pequeño. Entonces, la comisión, lo que se gana el broker es menor allí y obviamente tú tienes menos margen de pérdida al arrancar la operación, al iniciar la operación. Entonces, por eso, si has estado en plataformas, te vas a dar cuenta de que a veces montas una operación inmediatamente, pero si ya estoy perdiendo, ¿por qué? Es el sprint. Sí, menos del 19. ¿Ah? El miércoles menos 19. Menos 19, eso es oro. Sí. Por eso el precio es oro, más o menos, porque el oro está ahí El Sprint, entonces, es la diferencia del precio que el broker pone al momento que tú compras o vendes ese instrumento. Tú entras perdiendo, eso que tú entras perdiendo es lo que el broker se está ganando. Claro, el broker se gana eso, pero no es su ganancia bruta, esa es su ganancia bruta. Él también tiene que de ese dinero que él se gana, él tiene que pagarle a los proveedores de liquidez los datos. Él tiene que pagarle a ellos por la información y por las tarifas. ¿Cuánto es el negocio entre el broker y el, y el proveedor de liquidez? No lo sé. Cada contrato allí es diferente. Cada uno es diferente. Entonces, ahí tú ves que ya están ganando ambas partes. Gana, gana el, gana, Tú le estás pagando inmediatamente ya en el split. Le estás pagando al broker y le estás pagando al, al proveedor de liquidez también. ¿verdad? Inmediatamente. Y le estás pagando al broker introductor. En este caso, a mi persona. O sea, de esa comisión, de esos 19 que tú pagas por decir algo, que hace ponte una uno, en oro, a bueno, un porcentaje es del broker, un porcentaje es del broker introductor y un porcentaje es del, del proveedor de liquidez. Y todos se benefician del negocio. Ahora, ¿tú puedes ser broker introductor? Claro, tú también puedes ser broker introductor. Y eso es una forma también de aprovechar el mercado y de que si vas a recomendar a algo a alguien, tú también te beneficias de él. No entiendo por qué algunos colegas no se lo dicen a las personas, no se lo comentan o... Les parece como que claro. eso no es, eso no está bien. El trader tiene que ser trader, no mi amigo. Los financieros somos, yo no, como yo no me defino solamente como trader, yo soy financiero. Y todo lo que, como dije hace rato, y lo repito una vez, todo lo que suma no resta. Tan sencillo como. En las claras conservan amistades. Exacto. Todo lo que suma, no resta. Y yo no se lo estoy quitando a nadie. Eso me lo está pagando a mí el broker. Igualito, sí. por decir algo, igualito a ti te van a cobrar los 19. Eso igualito te lo van a cobrar. Entonces, ¿por qué yo no voy a querer una tajada de eso? Si igual te lo va a cobrar. ¿Por qué no? Que me des un dólar, que me des dos dólares, no me importa. Dame un dólar, dame dos dólares. Yo estoy ganando. Está ganando el otro, está ganando el otro. Y lo mismo puede hacer tú y pueden hacer todos. De eso se trata y es una forma de hacer mercadeo para ellos también. De hacer que sus carteras crezcan. De hacer, como te digo, porque ellos lo que buscan en el mercado es tener contraparte. Porque esos brokers mueven grandes capitales de sus clientes corporativos y para mover sus capitales de sus clientes corporativos necesitan contrapartes necesitan gente que esté comprando y vendiendo y nosotros los minoristas los chiquiticos somos una contraparte importantísima para ellos ¿Sí? entonces ese, ese es el negocio entonces estos icien son en, en por largo los mejores tipos de brokers que podemos buscar brokers que nos conecten con el mercado y que se beneficien de ese sprint financiero o cuando no te cobran Sprint, cuando te venden al precio neto tal cual como está en el mercado, te cobran una comisión. Esa comisión puede variar. Normalmente se considera una comisión por lado. Es decir, cuando abres la operación, te cobran 3 dólares. Y cuando cierras la operación, te cobran 3 dólares más. Entonces la comisión total de, de abrir y cerrar un instrumento se convierte en 6 dólares. O en 5, o en 4, depende del broker. Y hay brokers que trabajan mixto, comisión más Sprint. Reducen el Sprint muchísimo, pero le aplica una comisión también pequeña para ellos mantener su equilibrio de sus ingresos. ¿Ok? Entonces hay brokers que tienen, lo hacen mixto, hay unos que solamente cobran el Sprint, hay otros que solamente cobran la comisión, pero con esas dos variables es la forma en que el broker gana dinero. So, estos brokers y 100 STP es de aquí en adelante, digamos, estos tres. Lo más sano es un incidente MA, eso es lo, lo, lo mejor que puede haber, porque es lo más, lo más transparente en precios. El market maker es un broker que es tu contraparte, realmente, honestamente es no bien. le conviene que tú ganes, no le conviene, o sea, no le puede con jamás le puede convenir, porque el dinero se lo está sacando a su bolsillo, se lo está sacando a su cuenta bancaria cada broker tiene márgenes distintos depende de cada broker cada uno tiene sus márgenes unos son más altos unos son más bajos otros te piden ese margen es una garantía de dinero que tú tienes que tener automáticamente tú compras un, un, un, un instrumento financiero o vendes te bloquean ese margen de tu capital tenías 10 mil dólares y montaste un lote de mil barriles de petróleo y el margen era del 10% te bloquearon 5.850 dólares Acá está, eso está bloqueado. El margen libre es lo que te queda para moverte. Entonces, ah, okay. las ganancias o las pérdidas van a ir siendo tomadas del margen libre. Y eso ya lo vamos a ver en el avance, pero más o menos para que vayamos teniendo una idea, idea de, cómo eh. de, de, de los conceptos, las palabras que te voy mencionando en este caso. Sí. Entonces, bueno, broker, definimos, un ICN, un DMA. Okay. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un broker que se llama RoboMarkets. que se llama, es el grupo RBFX y tiene tres brokers, ellos tienen tres empresas brokers una dedicada al mercado europeo que es Robo RoboMarket, otra que es RoboForex dedicada al mercado latino, al mercado todo lo que está fuera de Europa exceptuando Estados Unidos, Estados, con Estados Unidos no lo toca de ninguna manera y tienen, otro, y tienen otro, otro el, la, su otra empresa del grupo, que es el otro broker, que se dedica a atender el mercado de Rusia, los, los antiguos países de la, de la vieja Unión Soviética, Países Bajos, ese tipo de... ¿Por qué tienen? ¿Por qué? Porque en cada una de estas regiones hay una legislación diferente. Entonces, el broker lo que hace es que se crea, en, son un grupo, pero se crean en figuras jurídicas distintas para atender diferentes partes del mercado con las reglas de Europa tú no puedes atender al mercado latinoamericano no puedes porque son las reglas para europeos y entonces ellos tienen ciertas y tienen limitaciones que le pone el ESMA que es la entidad financiera la, el ente regulador de la comunidad europea el ESMA le dice tú no puedes hacer esto no puedes hacer esto aquí no puedes ofrecer esto aquí no puedes dar márgenes de tanto aquí no puedes liberar tanto no puedes hacer nada de esto tal eh, tus clientes tienen que ser estrictamente europeos tienen que ser no sé qué más eh, o sea tienen sus reglas entonces, para esa, para esa región está Robo RoboMarkets. Esta es la sede de ellos, y, y la sede de ellos está en, en la isla de Chipre. ¿Ok? Este, tienen RoboForex, que RoboForex atiende todo lo que es mercado latinoamericano. Está en Belice. Vamos, aquí, creo que tengo los datos. Ok, sí. Ok. Eh, está en Belice y ya. está regulado... Eh, una isla, un digamos, paraíso fiscal. Normalmente casi todos estos brokers se registran en paraísos fiscales. ¿Por qué? Por los impuestos. Casi todos estos brokers, en la mayoría, antes que entraran las regulaciones de, en Estados Unidos, casi todos estaban con su sede en Estados Unidos. Pero cuando empezaron a meterle impuestos hasta decir basta, todos emigraron de Estados Unidos. Todos se fueron. Todos y todos buscaron hacia, hacia otras jurisdicciones donde ellos pudieran operar con mayor libertad y donde los impuestos no fueran, su mayor, no fueran su mayor problema. Entonces todos no, salieron ya. de la jurisdicción norteamericana. Unos pocos se quedaron. Unos pocos se quedaron. Algunos mantienen una sede en Estados Unidos, pero igualito. Por ejemplo, hay un broker que se llama just to trade En Estados Unidos trabajan muy bien, pero ellos tienen just to trade Europa. Ellos tienen just to trade Latinoamérica. Entonces... Pero en Estados Unidos operan solamente para el mercado americano y crearon empresas eh, para poder atender otros mercados porque desde Estados Unidos tenían limitación. Entonces, este es el tema de los brokers, que te dice son seguros, no son seguros, son fiables. Eh, este broker, por ejemplo, ya, ya tiene los 10 años, va para 11 años. Ya tú dices, bueno, es una empresa que ya pasó un cierto tiempo de limitación para saber que es una empresa que está para quedarse. Es una empresa que acaba de comprar esta sede cuando venían de una sede más pequeña. Este, entonces tú dices está creciendo. Sí. Esos crecimientos también una vez se tiene que verlos con un lupa porque a veces pueden ser desmedidos y no pueden ser y pueden no ser muy favorables. Pero al final de qué viven todos los brokers y las instituciones financieras, de los intereses, de los esprí financieros, de las comisiones, ¿ok? Este, y así tú, tú inviertes en bancos que tú dices wow, mira las instalaciones del, B, de, del bofa, mira las instalaciones no sé qué más y de ahí salir el dinero igual que todos de los clientes de los Bitcoin. Lo ¿no? entonces bueno pero lo que te dice esto que es una empresa que ya tiene cierto tiempo en el mercado ya tiene unos 10 años ya está establecido que ha venido en crecimiento que ha venido actualizando su metodología, que ha venido abriendo más mercados y que se ha ocupado de tener regulaciones Roboforex lo que me gusta es que dentro de toda la gama tiene dos tipos de regulaciones que son gubernamentales hay otros que se regulan por instituciones que no son gubernamentales se adscriben a un gobierno, pero no son netamente gubernamentales, es decir, no son entes estadales. En el caso de Robofore, las dos, las dos regulaciones que tiene aquí, y hay otra, que es la parte asiática también, que no la, no la tengo aquí, este, son regulaciones gubernamentales. La CISEC es la bolsa de Chipre, es el, el, el, la Comisión Nacional de Bolsa en Chipre, regulada por el Estado, regulada por el gobierno, claro, no es tan estricto como el gobierno del Reino Unido. No es tan estricto como el gobierno de, de Estados de Unidos. Estados Unidos. Pero son regulaciones que obligan a auditorías, que obligan a tener pólizas de seguro, que obligan a tener este, fondos de, de para proteger a, a los inversionistas, para proteger a los, a los traders. Entonces, bueno, tienen, digamos, un, un buen marco regulatorio. Como te coloqué aquí, es un registro autorizado en 28 países. Si bien los regula un ente, están registrados en los otros 28. Y todos gubernamentales. Sí. Todos, en, en todos sus registros son gubernamentales. Es decir, que no son entes privados porque hay reguladores o entes privados. Ellos están, ellos están registrados en todos los que son gubernamentales. Pero sí están registrados en la Comisión Nacional de Bolsa de Valores de España, que también es muy exigente, inclusive para, simplemente para el registro. Por eso, este broker, entre otros. Instrumentos, manejan más de 8000 instrumentos entre acciones, obviamente CFD de acciones, este, commodities, energía, criptodivisas, tenemos una gama de instrumentos que realmente, esto es para enamorar y asustar. Enamorar porque sabes que tienes un amplio, un amplio mundo desde el cual vas a poder escoger tu pareja de trading. Tu pareja de trading va a ser ese instrumento que te va a acompañar a lo largo del tiempo. Y para asustar, porque coger con entre 8.000 candidatos, a veces la cosa se pone ruda, ¿no? Pero para eso estoy yo aquí para ayudarte, para que veamos cuál y por qué podrían ser los mejores y por qué particularmente a mí me encanta el, el, el, el petróleo. El registro. Entonces, vamos a comenzar, ya vamos a, vamos a dejar de, de llenarte de información y vamos a cumplir con una parte de práctica que es que puedas hacer el registro en el, en el broker como tal, ¿Ok? Y lo que nos va a seguir entonces es conocer después un poco al broker y vamos a ver si nos da tiempo hoy de descargar por lo menos una de las plataformas de práctica para que vaya jugando con ella nada más. No vamos a hacer nada eh, práctico, ni técnico, ni metódico, sino simplemente para que te vayas familiarizando con la plataforma que igualmente te la tengo que explicar, eh, con, eh, dar a conocer eh, en su detalle. Es como decimos, antes de entrar a la práctica, este, no te puedo convertir en un conductor de Fórmula 1 si no conoces el cargo. Y el carro son las plataformas. Así que en, ese, en, la próxima, en nuestra próxima sesión vamos a trabajar en conocer bien cómo vamos a manejar esas plataformas, cómo vamos a trabajar con ellas, cómo vamos a dominar el carro para después comenzar a meterle velocidad y estrategia. ¿Ok? Entonces ya de aquí en adelante, y de allí seguimos sobre, la, sobre el término de las plataformas, vamos entonces, vamos a seguir trabajando el término, los términos conceptuales. No me voy a parar a, a darte conceptos, sino que a medida que vaya apareciendo el concepto, mira, esto es tal cosa. Así como hablamos okay. hoy del financiero, hablamos de las comisiones, hablamos de lo que es un market maker, hablamos de lo que es un ICN, hablamos de lo que es un DMA. Ya hemos ido creando un contexto, digamos, de lenguaje dentro de lo que es este mundo. ¿okay? Y eh, obviamente que tú vayas sacando de aquí la, para la próxima sesión, me imagino que siempre tenemos la curiosidad de ir, de revisar, de buscar, de meternos en internet, buscar cosas las dudas que te salgan, que consigues, está bien, busca no te limites a lo que yo te diga, tú puedes ampliarlo este, y ya yo te iré diciendo, bueno mira, esto es más o menos certero, esto no lo es esto es de tal forma, esto lo puedes corroborar en tal sitio esto lo puedes corroborar de tal manera en todo ese contexto, lo importante del trader es que no solamente se dedique a hacer el trading como tal, sino que sepa en qué medio se mueve porque a medida que conoces el medio, también ese medio ese contexto te va a permitir saber cómo se mueven tus instrumentos financieros con los que decidas sí. operar en un momento determinado. Entonces, eh, eso es lo que hablaríamos de hacer un análisis fundamental dentro de los mercados financieros. Estar pendiente, digamos, de lo que lo mueve emocionalmente, noticiosamente y de lo que lo mueve técnicamente. Entonces, con el tomando las dos en la mano y sopesándolas, es donde vamos a lograr un buen equilibrio para buscar las mejores operaciones posibles dentro del mercado. Voy a pedirte que copies este enlace, aunque te lo voy a, te lo voy a mandar si quieres, también por aquí, por el chat de la, de la sala. Voy a dejar de compartir aquí un momento. Ya lo copié, tranquilo. Ok, entonces si ya lo copiaste, te voy a pedir que en la parte inferior de la pantalla hay un botón verde, cuando pasas el mouse que dice compartir pantalla. Le vas a dar compartir pantalla y se va a abrir una ventana. Quiero que me compartas tu pantalla de internet. Entonces allí vamos a copiar la, la dirección que te di. Fíjate y como te digo para que siempre haya transparencia. ¿Así? Uno puede acceder directamente a la página del broker y registrarse, pero yo te pido que lo hagas a través de mi enlace porque de esa forma el broker va a reconocer que fui yo quien te llevó a la plataforma, que fui yo que, que yo soy el broker introductor en este caso. Así que a futuro, cuando tú hagas operaciones, el broker también me va a pagar a mí alguna comisión de algo cuando, corre, cuando corresponde. ¿Te acuerdas que te comenté? O sea, cuando tú pagas el split, eso el agarre y distribuye, tanto para el introductor, tanto para mí, tanto para el, el proveedor de liquidez. Con ese enlace, yo garantizo que es mi enlace de broker introductor, que tú te estás registrando y el broker reconoce que yo fui el que te traje a la plataforma. Sí. sí. Bien. Entonces, aquí vamos a registrar primero tu email. Tiene que ser un email al que siempre accedas, que siempre revises, ¿ok? No hay que inventarse ningún otro tipo de email para este tipo de cosas, sino el que tú siempre trabajes. Ya, déjame quitarle el que está en inglés esta computadora. Nombre y apellido como aparece en tu, en tu documento de identidad. Sí. Ah, no apellido nombre, abajo. Nombre. sí. ¿Complete el apellido. Ok, ahí está. Perfecto. Teléfono móvil. Ok, perfecto. Más abajo vas a encontrar el botón que dice siguiente paso. Siguiente paso. Como ves, es un registro sencillo. Okay? Sí. No es complicado. Ok, aquí te dice ya, Adriana Fuente Real, esta área de miembros, el email con el que te registraste, la clave del área de miembros, esa tú la puedes cambiar después, después te voy va, te va a mostrar cómo cambiarla. Okay. Eh, sí. Verifica un momento, estando en esta pantalla, abre tu, abre tu correo y verifica que hayas recibido el correo con los datos. Debe haberte llegado un email con estos datos de, de registro. Abre una, una pestaña adicional. No cierres esta, simplemente abre una pestaña adicional. Ok. Y te pide, como ves allí, que confirmes tu dirección de email. Perfecto. Ah, aquí, aquí es donde tengo que subir. Aquí es donde te va a pedir los documentos. Esto se puede hacer después. No se tiene, Si no los tienes en esta computadora, tú los puedes subir posteriormente. Ellos allí, fíjate que te dicen pasaporte y verificación de la dirección, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que yo les sugiero a veces a las personas? Y bueno, sobre todo ahorita con el caso venezolano. Este, que suban su documento de identidad, no el pasaporte. Ellos ponen aquí el pasaporte por ser el documento internacional. Pero tú puedes subir un documento, tu licencia de conducir, si es legal, si es un documento legal en el país donde te encuentras. Puedes subir tu documento de identificación nacional en el caso tuyo y mío creo que los llamamos una cédula de identidad, ¿no? Este Subes la cédula. ¿Por qué no el pasaporte? Porque el pasaporte se vence mucho más rápido, porque a veces es más, más difícil de adquirir. Y si lo llevamos sí. al caso venezolano ahorita, que lo convirtieron en el tipo más imposible del mundo, entonces a los venezolanos yo le digo, oye, coloca tu cédula, sube tu cédula, que con la cédula basta. No hace, sí. falta, no hace falta otro documento. Y la verificación de la dirección, sí, como te comento, tiene que ser un instrumento, eh, un documento de servicio público, puede ser inclusive una factura de DirecTV, donde aparezca, por decir algo, tu dirección, pero que esté registrada tu nombre y que no tenga más de tres meses ese documento. Eso sí. El documento tiene que tener como menos tres meses para que yo lo valide y sin ninguna objeción. De todas maneras, si deslizas la pantalla hacia abajo, él creo que allí más abajo te va a decir los documentos. Verificación, puede verificar utilizando la cámara. Hay un sistema de verificación allí utilizando la cámara. Sigues bajando. ¿Qué? Y te dice verificación de dirección, las cosas que puedes subir, los documentos. Allí en la pantalla de verificación de documentos, él te da todos los detalles, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que tienes que tener? Tener el documento escaneado en la computadora desde donde vayas a, a subirlo. Para que subas los documentos sí. y completes los datos que ellos te vayan pidiendo en esta parte de verificación. Bien. Ok. Como eso no los tenemos en este momento, no los tienes allí en este momento, ¿cierto? No. No importa, no hace falta subirlos inmediatamente. Pero si sí hay que subirlos en el transcurso de esta semana, sí, va, sí. A tarea, va a ser tu tarea subir. Mi primera tarea. Sí. Entonces, súbela, eh, eh, la, vamos a la parte superior de la pantalla. Deslízate hasta la parte superior de la pantalla. ¿Ok? Y, bueno, si quieres le das allí donde dice, a mano derecha superior, dice permitir el uso de las cookies. Dice, este sitio web utiliza cookies, usamos cookies para orientar, a, ver, a, sí. a la mano derecha hay un botón que dice permitir. Listo. Eso es para que, digamos, eh, las cookies son pequeños programitas que se almacenan en tu, en tu máquina, que cada vez que tú vayas a acceder a esta, a esta página ya, ya te reconoce con la anterioridad, ¿no? Eh, pero sí. que igualmente entonces, en cada navegador no puede borrar las cookies cuando uno quiera. Eso se, se borra y se limpia cada navegador. ¿Okay? Sí. Perfecto. Entonces tenemos aquí un menú superior que vas a ver que dice cuenta real, gestión de fondos. Sí. ¿Ok? Gestión de fondos, perfil y afiliaciones e inversiones. ¿Okay? Con cada uno de estos instrumentos vamos a ir trabajando, ya no vamos, puedes, tú puedes ir trabajando con cada uno de ellos, leyéndolo, tú, te quiero que hagas, tengas como tarea esta semana, ser curiosa, ser curiosa con el broker y comenzar a ver, darle clic a cada una de estas cosas y ver qué te dice, para dónde te manda, si tienes dudas, nada, me mandas un WhatsApp, me preguntas, yo no tengo ningún problema, oye, estoy aquí, ¿de qué es esto? ¿de qué se trata esto? Me puedes ir preguntando o guardas las preguntas para la semana que viene, como tú quieras. Sí. A mí me encanta que me preguntes en la semana porque de esa forma sé que estás sobre ello y por otra parte, si te las puedo aclarar en ese momento, el tiempo de la semana que viene es tiempo útil para otras cosas. Sí, me parece bien. Es tiempo útil para avanzar en, en otros temas, que no son teme, temas de forma. ¿Ok? Pero vamos a hacer algo aquí en un momento, si es en cuenta, en, donde dice cuenta real, ahí te dice más abajo cuenta demo. Vamos a, a cuenta demo. ¿Ok? Y aquí ya te dan las opciones. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con la plataforma que se llama MetaTrader 5. Están MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Sí. MetaTrader 4 es la plataforma, si se quiere, más, una de las más famosas en Internet. Sí. porque Bueno, porque tiene muchos programas adicionales, muchas cositas que, que digamos, jugueticos que le ponen los traders al carrito, ¿no? Accesorios. Si te compras el carrito y le empezas a poner accesorios, eso es MetaTrader 4. Sí. Cualquier cantidad de accesorios. Algunos pueden ser muy útiles, otros sencillamente no sirven para nada. Pero MetaTrader 4 tiene toda esa cantidad de jugueticos y accesorios. Nuestra operativa va a ser, nuestra estrategia nuestra va a ser bastante sencilla. Así que nos vamos a concentrar con ese que acabas de seleccionar inicialmente, con MetaTrader 5. Sí. También tiene muchos jugueticos, pero tiene un adicional que no tiene MetaTrader 4 y es los Time Frames. Time frames son los periodos de tiempo en los que uno opera. Es decir, tú puedes ver gráficas a 5 minutos, a 10 minutos, a 15 minutos, a una hora. Donde cada vela que veamos, y lo vamos a ver después, en la gráfica, representa un periodo de tiempo. Eh, MetaTrader 5 tiene un mayor, tiene mayor manejo más amplio de esos time frames. Y como nosotros vamos a trabajar con temporalidades de 2 minutos, eso no lo tiene MetaTrader 4. MetaTrader no, 4 no decir, tiene sí, sí, temporalidad, sí. tiene 5, 15, una hora, 4, eh, horas. 4, 4 horas, un día, semana y tal. MetaTrader 5 tiene un minuto, dos minutos, cinco minutos, tres minutos, lo, tú lo adaptas, juegas con eso. Entonces, no da, da mayor, eh, digamos, eh, amplitud y facilidad al trader para moverse con, con ella. Aparte de que es la plataforma donde vamos a trabajar y en con los instrumentos que queremos. Entonces. ¿Tipo de cuenta que vamos a seleccionar? En este caso vamos a utilizar una demo i100 Pro. Ok. Sistema de cobertura. Sí, lo dejamos allí. Apalancamiento. Vamos a ponerle decente lo que deberíamos trabajar para mí. Y eso es en cada trader. Apalancamiento es cuántos dólares te va a prestar el trader por cada dólar que tú pones. Si tú pones un dólar, el dólar, el, el trader va a considerar que tienes 500 por uno, 500. Si tú pones mil dólares, el trader te va a apalancar hasta 500 mil. Es decir, sí. estás trabajando con dinero prestado. El tema del apalancamiento es que es un arma de doble filo. Porque mientras más grande es la operación que tú puedes montar, mayor es la cantidad de dinero que puedes perder que que puedes ganar. Sobre tu capital, porque eso sí, el trader nunca va a perder sobre lo que te presta. Es lo que te es, te apalanca para que tú puedas tomar el tamaño de esa operación. Pero el dinero se va a perder de tu cuenta o se va a ganar de tu cuenta. Cuando él ve que está llegando a un nivel de riesgo determinado, donde se ha pegado, se te va a perder todos los reales, hacen un stop out y te sacan de la operación. Ese es otro término que tienes que tener claro ahí, un stop out. Cuando la cuenta llega a un margen, tiene un punto de llamada de margen, que ellos dicen, en, en algunos casos, creo que la ICM Pro es 40%. Cuando llegas a ICM Pro, si llegas a ese límite, inmediatamente el trader te saca de la operación. ¿Por qué? Porque si estás en riesgo de perder todo tu dinero, y el mío también. Y el mío si no lo vas a perder. Así que es mejor sí. que pierdas ese poco... Y ves cómo te recuperas, pero yo aseguro mi dinero y aseguro, te aseguro un pedacito a ti del tuyo para que no lo pierdas todo, pero sobre todo me protejo yo, broker, de que no vayas a ir a perder mi, mi dinero de apalancamiento. ¿okay? Para eso son los stop out y los, las llamadas de margen. Las llamadas de margen las vas a ver cuando el cliente, para mantener la operación viva, te van a decir, mira, tienes que meterle dinero porque estás llegando al margen, estás, estás llegando al límite de tu margen y no tienes más sí. dinero para que la, soportar la operación. Okay? Entonces vamos, para mí un, un punto decente, digamos, válido para no irse a un nivel de esa razón, es un 1 a 200. Yo, yo, yo me gusta trabajar con margen de 1 a 200. Sí. Tú lo puedes aumentar, eso después se puede modificar, esas son cosas que son modificables, esto es el momento de creación de la cuenta. ¿Ok? El apalancamiento. Depósito inicial, tú aquí puedes poner lo que te dé la gana. ¿Ok? Eh, porque eh, esta es una herramienta para jugar. Eh, pero yo siempre le sugiero al, al, al trader, pon un dinero que tú estarías dispuesto realmente a invertir, o que sabes que es lo que máximo que llegarías a invertir, para que tu mente vaya trabajando en función de lo real. ¿Ok? Perfecto. Sí. Contraseña. Bueno, la contraseña que tú le vayas a asignar, asignala es la contraseña que tú decidas asignarle, en este caso, a la plataforma. Te la va a pedir después. Una, algo que no se te olvide, que sea sencillo para ti. Y la contraseña del inversor, esto se usa, por ejemplo, cuando tú quieres, sobre todo cuando tú eres gestor de fondos y quieres que alguien vea cómo tú estás operando, porque tú vas a operar su dinero después, tú le das una contraseña al inversor y la persona se descarga el MetaTrader 5, coloca la contraseña del inversor y no puede tocar tu dinero, no puede hacer más nada, pero sí puede ver todo lo que tú estás haciendo. Eso es la contraseña del inversor. Puedes dejarla vacía, no la puedes asignar pues, o en, en, determinado, en determinado caso. ¿no? Pero la contraseña del inversor está para eso, para que sobre todo cuando eres la persona que vas a captar inversionistas. Eres el trader y mira, pero yo quiero saber cómo tú operas, Milo, para decir si realmente me gusta tu estilo, si eso no me, si me parece bien. Ah, bueno, mira, métete en MetaTrader 5, toma la contraseña del inversor, esa persona entra con la contraseña del inversor, y sencillamente puede ver lo que tú estás haciendo, pero no puede tocarlo, no puede moverlo, no puede hacer nada. Solo puede ver en vivo eso lo que tú estás vivir. haciendo. Exacto. Sí. Eso, eso es la contraseña de la inversión. Entonces, este, siempre tiene que ser diferente si la vas a asignar, asigna una contraseña diferente a la contraseña de operación. Porque la primera contraseña que te pide confirmar, si sí es una contraseña de operación. Ok. Se la asigno, por si acaso. Exacto. ay no hay algo que no te sí, dice que debe tener, creo que entre 6 y 15 caracteres, letras del alfabeto inglés y contener algo más allí falta algo sí. a, esa, a esa clase número Un numerito anótalas, anota esas cosas porque de todas maneras ahí, tienes la ahí te lo muestra en pantalla Sí. ¿Ok? Entonces, sí, sí. aquí vamos a hacer algo que dice ahora, descargar el terminal. Eh, ¿Tú vas a operar desde esta laptop? ¿Desde esa computadora? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Sí vas a operar bueno, desde... Pero ah. puedo hacerlo desde, desde mi teléfono, ¿cierto? Porque sería desde el teléfono en la oficina, en la computadora de la oficina, de un avión, sí. porque sí tengo la oportunidad de hacerlo. Sí, una de las cosas que yo siempre sugiero cuando uno va a hacer análisis este, y montar las operaciones como tal, yo no le sugiero a los traders trabajar desde su teléfono. O sea, eso no es muy sano, la visión no es muy clara, este, pierdes, para mi juicio, pierdes perspectiva sobre el análisis de la gráfica. ¿okay? ¿Qué si esta, para mí está bien en el teléfono? Tenerlo instalado para eh, cerrar las operaciones después y hacerle seguimiento. Hacerle seguimiento y cerrarla por decir algo, si las tengo que cerrar, o para hacerle seguimiento. Pero cuando uno se va a sentar a hacer análisis, yo siempre le sugiero al trader, cuando tú no puedas sentarte realmente a hacer trading, no te inventas un tiempo que no tienes, porque no vas a tener enfoque. Y si no tienes enfoque, eso te va a llevar a pérdida. Aparte de que, en mi experiencia, el teléfono te va a estresar. ¿Por qué? Porque si tienes una operación abierta, vas a querer estar en estos carratitos y bien, y chequeando, y enfermizo, y no sé qué más. Y otra cosa es que el trading que tú y yo vamos a aprender, que vamos a manejar, que vamos a trabajar, es un trading a corto plazo, es prácticamente un scalping, donde vamos a tener operaciones que van a durar 20 minutos, una hora, es lo que estimamos que pueda durar una operación. Así que tienes que buscar tiempos que puedas utilizar. Lo que sí puedes hacer es instalarlo. En, tu, en la computadora de tu trabajo si no tienes problemas. Si eso no te da problemas, lo instalas allá y la abres y estás chequeando tu mercado, montas tu operación, todo lo que vamos a aprender que lo vas a hacer, haces toda tu, tu cuestión y listo. O sea, este, opera. Entonces vamos a darle click aquí donde dice descargar el terminal. Tú el terminal lo puedes descargar en la cantidad de computadoras que tú quieras. Lo que necesitas es tener tus claves. ¿Sí? Vamos a buscar MetaTrader 5 que es la que estamos la cuenta que abrimos y vamos a descargarla para PCs fíjate que está para Web Trader Metapos. este también uno puede abrir desde la plataforma, de, tú llegas aquí y puedes abrir la plataforma desde internet sin descargarla sí. okay sí. pero es, es es menos funcional o sea tiene menos prestaciones la plataforma entonces en este caso vamos a darle a la que dice descargar para PC Que mi hermano tiene aquí, pero de MetaTrader 4. Cuando se puso. Eso el Meta... no va a chocar, no te preocupes que eso no va a chocar con la de él. Ellos sí. se instalan en carpetas completamente distintas. Y si seguramente él tiene MetaTrader 4, es de otro proveedor, de otro, de otro broker. Y si es de otro broker, mucho menos van a chocar las plataformas. Ok. Ok, cuéntame cómo va la, la instalación. Me abrió una página. Sí, en cuando termina de instalarse. Él abre la página MetaQuotes, que es la página que, digamos, de la, de la compañía que produce el software MetaTrader 5, ¿no? Y eso es para invitarte a que pertenezcas a la comunidad MQL5, ¿qué tal? Esa página web la puedes cerrar, esa, ajá, esa que mostraste ahorita ahí, esa la puedes cerrar. Entonces, este, voy a pedirte que dejes de compartir y vuelvas a compartir, pero que me compartas tu escritorio para poder ver en lo que estás trabajando y guiar. Ok, perfecto. Aquí estamos ya dentro de lo que es la plataforma, ¿ok? Perfecto. Esto podemos darle, cerrar, en esta, en esta ventanita podemos darle cerrar en la X que está esa, allí a mano derecha, podemos cerrar eso, sí. ¿Ok? Bien. A mano izquierda eh, tienes un, un menú de navegación que dice Navigator, y dice Roboforex, se mete 5 y abajo dice Accounts. Sobre Accounts, vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a decir Login to Trade Account. ¿Ok? En ese Login va el número de la cuenta que acabamos de abrir, la demo. Que comer, creo que comienza por 9 o algo así. Exacto. Y el password que tú definiste de operaciones. Y el, ser, el servidor, ese. El servidor, da, a, a, ábrelo un momento para ver qué, qué servidor te dice allá en la cuenta. Ah, sí no es, no es el único que permite, está bien. Si es el único que permite, está bien. Listo. Ahí está haciendo la conexión, te está dando los mensajes de bienvenida. Y abajo, a mano izquierda, en la esquina izquierda, vas a ver que hay un, un, un, una figurita de un servidor con, una, con un checklist verde, chiquitico. Abajo. ¿Abajo? Uh -huh. ¿Lo ves? A la izquierda. ¿Cuál es tu izquierda? Perdón, a la derecha. A la ah, derecha, a la derecha. A tu sí, derecha. Este. Vas a ver un pequeño servidorcito pequeñito con un checklist verde que te dice que ya está conectado. Sí. Ok. clic ahí? No. Bien, no. Vamos ahora a ver dónde dice. Eh, esto es siempre se si me olvida. En, en, en, en, en, en View. Envío creo que es en, en lenguajes, lenguajes allí, busca español que la mía está instalada y desde que está instalada hace un transgazo de año ya está en español y a veces ya ni pendiente le das ahí en restart ¿Okay? listo listo, ya tienes la plataforma en español ok eh, yo lo que hago básicamente es que me quedo con una sola gráfica. Así que de esas cuatro gráficas que tienes allí, si te das cuenta, cada una de ellas tiene un botoncito para cerrarla. Cierro tres y me quedo con una sola. Y este la, que la es, con... es el botón de maximizar al lado de la X. Allí, perfecto. Y no le podemos cambiar esos colores. Sí, a eso, a eso, a eso, a eso vamos. Vamos a, vamos a, vamos a darle... Eh, forma a esto. Voy a minimizar aquí un momento la, la, las cámaras para que podamos ver la pantalla. Bien. Sobre la gráfica, dale clic en el botón derecho y vamos a buscar al final propiedades. Ok. Vamos a donde dice la pestaña que dice colores. Ok. Donde dice el fondo lo vamos a dejar en negro. Estos son los colores que yo trabajo, tú después puedes ponerle los colores que a ti más te gusten lo que sí que las velas para, eh, con, digamos, efectos de la, del, de la mentoría y de la formación, vamos a trabajarlas con los colores que te voy a indicar, donde dice fondo black, primer plano white, perfecto la cuadrícula, ponla en negro la barra arriba verde todo lo que sea es alcista ver, ese verde está bien. Ese verde está bien. Sí. La barra abajo, roja. Este rojo, perfecto. La vela alcista, verde. Online que está arriba. ¿En serio? Verde. Sí. Ya te voy, ya te voy a ver. La vela bajista, roja. La línea line, los volúmenes, todo lo demás se puede mantener como está. Le puedes decir aceptar. Ya ves cómo la plataforma comienza a mostrarse de otra manera. Sin tantos dibujitos, sin tantas cositas que vamos a necesitar. Ok. Es, ah, bueno, ya, ya veo que tú conoces un poquito la plataforma, ¿no? Porque, pero estoy por XM. Ok, perfecto. Más o menos, pero más o menos, nada más, hago lo básico. Ok, el, el, el, el hecho de que tengamos las velas alcistas verdes y las bajistas rojas es porque, digamos, no existe una regla particular para eso. Es sencillamente, digamos, que en líneas generales, digamos, un 80% del mercado trabaja con velas alcistas y las ponen verdes y, el 90, y, y, y, la, y las velas bajistas rojas. Entonces colocamos esa, esa esa esa manera para más o menos mantener eso y que las explicaciones que te voy a ir dando a futuro y las presentaciones están hechas con esa metodología, ¿ok? okay. Al final, si tú quieres que la vela alcista sea rosada, será rosada. Tú puedes como pudiste ver allí, tú puedes sí. darle el color que tú quieras. Eh, tú puedes decir que la vela bajista sí, sí. es morada es morada. Eso es una decisión que tú tomas. Sí. No, yo las tengo blanco y negro. Blanco y negro también y el, es la otra opción. Y el fondo lo tengo como beige. Uh -huh. Y así sí. aparecen en muchos no, libros. No, pero está bien. No, no. Blanco sí. y negro es la connotación que utilizan muchos en los libros de antes. Los libros anteriores utilizan mucho esa connotación. O para efecto de impresión, los utilizan en blanco y negro. ¿Ok? Bien. Sí. Lo que vamos a hacer aquí, ahorita, es que a mano izquierda tienes un menú que se llama observación del mercado, donde están los cruces de divisas sobre Allí donde estás parado ahorita, dale botón derecho Y vamos a darle donde dice ocultar todo ¿Para qué? Para no tener tantos instrumentos allí que no vayamos a utilizar ¿Ok? Ok Porque eso distrae El trader a veces ponen un poco de, de, de instrumentos allí Y eso se están moviendo los precios Y eso tarde o temprano te distrae Distrae al cerebro de, lo, de, donde, de donde debe estar en su enfoque de hecho al final inclusive lo vamos a quitar pero antes de Así quitarlo antes de quitarlo vamos a hacer algo vamos a darle botón derecho en esa misma ventana observación del mercado clic sobre el botón derecho y vas a ir al donde dice símbolos ok, donde están los símbolos vamos a abrir donde dice CFD hay un, hay un símbolo más. Vamos a abrir ese más allí para que muestre los CFD. Y vamos a donde dice Spot Oil. ¿Ok? Y allí están el petróleo, el Bren y el West Texas International. En nuestro caso vamos a trabajar con este West Texas International. ¿Ok? Dale WT y dale doble, doble clic sobre él. Doble clic. Y ya lo ves a mano izquierda. Ah, sí ok puedes cerrar la ventana de aceptar aceptar también exacto y listo ya tenemos doble ahora para que WTI que es West Texas International esté en la gráfica simplemente lo tomas desde esa ventana con el botón izquierdo ¿Lo y lo arrastras hacia, hacia la gráfica yeah. Y conserva la configuración que ya le habíamos hecho a la gráfica. La configuración que tú tenías, ya eso se mantiene allí sin ningún problema. ¿Ok? No, en XM, cada vez que abro uno, me abro uno y tengo que volver a cambiar los colores y todo. No, fíjate, ¿qué vas a hacer para eso? Vamos a hacer algo. Párate sobre la gráfica. Pon el clic sobre el mouse sobre la gráfica. Dale botón derecho. Y vamos a ir donde dice baja, donde dice plantillas. A mitad, de, a mitad, en la mitad, estas plantillas. Y dile guardar plantilla. A esta plantilla ponle un nombre. Puede ser tu nombre si quieres o puedes ponerle algún apodo, como tú quieras. Dale guardar. No, no, no le, Pero no lo le dejo le, en... No, déjalo donde, no, allí, allí. eso allí, exacto, template. Dale guardar. Listo. Entonces fíjate algo. Vamos a abrir. Párate sobre Euro USD en la ventana superior izquierda. Y dale botón derecho. Y dale ventana del gráfico. Ah, vamos a abrirle una ventana del gráfico a ese instrumento un momento. Mira cómo te lo muestra, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora dale botón derecho. ¿Sobre la gráfica? Sí, sobre la gráfica. Perfecto. Ve a plantillas. Y selecciona MyGraph. Ah, nombré. Ah, no sabía eso. Pues. No todos los días aprende algo nuevo. Listo. Ya de esa forma ah, la no. plantillas se guarda. Cuando ya tú creas una plantilla, tú simplemente puedes abrir cualquier cantidad de instrumentos y guarda y, y guardas la plantilla. ¿okay? ok. Entonces, vamos a esta semana, sencillamente, quiero que estés operando con el petróleo. Ok y que el tamaño de tu operación sea 0.01 ¿Cómo lo defines donde está la gráfica Acá. tienes el botón sell y buy y ahí está el tamaño por, el ta por la cantidad que tienes que son mil dólares vamos a trabajar solamente con el tamaño 0.01 no le vamos a poner ahorita términos de estrategia a esto sino sencillamente de que juegues y te vayas familiarizando un poco más con el metatrader aunque ya tú lo conoces sí. un poco, y la semana que viene vamos a, a trabajar. O entonces, sea, si quieres vamos a ver para qué mí. Hice. ¿Ah? Vamos a ver qué hice la semana que viene con el 0. Sí, 0. pero Vamos a ver qué hiciste con los, con los, con los reales esta semana, nada más. Okay. ¿Sí? Pero entonces, por hoy, por hoy, la tarea que tienes ahorita, en este momento, es uno, completar los documentos en el back office de, sí. de pues, Robofone. Ah, no pero ahí me dijiste que tengo que ir al banco a llevar... Les... Depende, a depende. Si, si, tienes, si tienes un RIF, allá un registro de información fiscal, pues, que tenga tu dirección, puede ser ese. Si tienes un, un recibo de agua, de teléfono, de Directv que esté a tu nombre, también puede ser ese. Si no tienes ninguno de esos, la última opción que ellos siempre te piden es el, un estado de cuenta bancario donde esté la dirección firmada y sellada. Voy a ver si tengo el NIC, porque si sí lo tengo, pero no sé si es anual, yo no sé. Aquí yo, te voy a ser honesta, yo me despegué todo, yo dije, bueno, tengo que trabajar y ahorrar, hacer algo con mi vida, fue lo único que me dedicaba, pero dije, ya, dos años así, ya me despegué todo, ahora voy a volver a conectarme con alguien. Ok, perfecto. Si quieres, cierras la pantalla de compartir. Listo. Arriba tienes la parte superior. Listo. Entonces, por el momento... Vamos a trabajar con esto. Ya estamos en la plataforma, ya estás dentro del broker, ya tenemos, digamos, el acceso al car, al CAR. Vamos a la semana que viene, esta es una de las plataformas, ¿ok? Vamos a trabajar después con otra plataforma del mismo broker, que se llama RTrader, donde están todas las acciones de la bolsa de Nueva York, acciones de la bolsa de Londres, acciones de la bolsa de Zurich, acciones de, la, de varias, de nueve u ocho bolsas de mundiales. Es decir, en esta es donde vamos a trabajar básicamente petróleo. Y aquí se puede trabajar eh, Forex, se puede trabajar eh, cri eh, criptoíndices, se pueden trabajar determinados cri cri cripto criptoactivos, ¿ok? En esta plataforma estamos ahorita MetaTrader 5. Y la otra plataforma, la, la R-Trader, es donde están todas las acciones, todas, prácticamente sin excepción de la bolsa de Nueva York. O sea que podemos utilizarlo al término para hacer inversiones, sabiendo construir, que eso no es parte de esta mentoría en particular, pero lo que me refiero es que sabiendo construir un portafolio, tú puedes construir un portafolio de inversión y trabajarlo en CFD. Es más riesgoso que hacer inversiones comprando directamente las acciones, pero es válido, se puede hacer haciendo la construcción adecuada de una cartera de inversión. ¿Ok? Entonces, como es este broker nos va a permitir hacer varias cosas para este momento y para el futuro porque la ventaja es que tiene acceso a cualquier cantidad de, de instrumentos. Entonces, con esto cerramos por el día de hoy. La clase de hoy. Sí, señor. Por esto cerramos la mentoría por el día de hoy. De aquí en adelante, espero tus preguntas en la semana. Cualquier cosa me contactas por el, por el chat. Si tienes preguntas, me mandas un voice y allí vamos subsanando. Yo no tengo problema que si en un momento determinado se nos hace muy urgente aclarar algo, y tenemos que conectarnos 5 o 10 minutos, nos podamos conectar. Eso no hay ningún problema, ¿ok? Eh, bien, y de esa forma vamos trabajando. Ya de aquí en adelante vamos a ir incorporando términos. Vamos incorporando términos, pero los vamos incorporando desde la plataforma, desde la práctica. ¿Para qué? Para ¿Me que vamos nos a qu lanzar con el petróleo así? Yo no, no sé, yo no sé todavía las estrategias, he leído y toda la cosa, pero... Nada, porque la primera forma que uno se lanza a conocer a alguien es lanzándose. Cuando tú vas a buscar a alguien, ¿qué es lo primero? Tú primero te lanzas. ¿No me dijiste no me dijiste sí. hace rato? Sí. Eh, viniste a conocer al individuo después que, después que empezaron a vivir juntos? Sí. Bueno. Ahora bueno, tienes razón. Bueno. Después que comiences a vivir con el petróleo, vas a empezar a conocer al tipo, no te preocupes. Tú lo vas a conocer. Sí. Ahí vamos a, vamos a ir a, abarcando todos los elementos, tanto desde el punto de vista fundamental como técnico, para operar con él. Y la técnica, como te digo, nos va a servir para cualquier tipo de instrumento. El punto es que yo siempre le, la recomendación, la sugerencia al trader es, cásate con un determinado grupo de instrumentos para hacer trading. Una cosa es hacer inversiones cuando te dicen diversifica, porque tú vas a hacer inversiones y tú vas a crear una cartera de inversiones. Eso es otra cosa. Pero cuando tú vas a hacer trading, te especializas, no te diversificas tanto. Te especializas en uno o en un conjunto de instrumentos que a mi juicio ya siete es bastante. Sí. Ya es bastante, ¿no? Entonces, a lo largo de tu vida como trader, tú te haces especialista en hacer trading. Ah, al momento de hacer inversiones, tú diversificas. Que ya eso es, son dos escenarios completamente son, no digamos completamente, pero son escenarios distintos, diferentes. Ser inversor sí. y ser trader. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces te deseo que tengas un feliz fin de semana, Mayber. Igualmente. Y que, bueno, que esta primera sesión te, te sirva orientación por dónde vamos a recorrer y por dónde vamos a ir en este camino. Ya toda la técnica va a ir apareciendo después. Todos los elementos que necesitamos para saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo comprar, cuándo vender, cuándo salirme. Todo eso va a venir... Los elementos teóricos los vamos incorporando a medida que la práctica nos las vaya pidiendo. ¿De acuerdo? Listo. Sí, sí, yo te voy contando en la semana si tengo dudas o algo y, y te cuento. Dale, perfecto. Entonces te deseo que tengas un feliz fin de semana. Vale, cuídate mucho. Igualmente para ti.